Just your tracks oh. today. So. Me siento solo como andromeda, Estrella más grande pasarán muchos siglos más para el. siendo grande y elegante mi nombre bien marcado en el edificio más grande. Será que el mejor de la vida te han contado muchas cosas buenas y experiencias me han dejado y acostumbrado bien ganado, pocos de mi y muchos otros la plata. Sí. Gracias a las canciones que generan millones De bendiciones Sin darse maldiciones oh, oh. Purchase your tracks today Tanto tiempo apuesto que antes no busqué Quizás lo encontré Como quise ser oh, oh, oh. La calle conoce el ángel Just your tracks today, pero por la culpa de haber esta que fue problema que por la nada. pero la creo no más realmente Purchase your tracks today.